15 minutos pasan de las 11 de la mañana y continuamos aquí en codo a codo hasta las 12 del mediodía. Y el Jorge Alorza se llenó de gente. ¿Cómo nos gusta esto? Vamos a dar la bienvenida eh, en primer lugar a María Azucarrat, que es titular de fondo de fomento de El Enacon estamos hablando de Fomento de Comunicación Audiovisual, el Fomeca, del ENACOM Y también estamos acompañados de nuestro compañero, valga la redundancia Pablo Antonini, presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias Y uno de los fundadores de Radio Estación Sur ¿Cómo andan? ¿Buen día? tal ¿Cómo les va? Buen día. Qué gusto, María, tenerte Muchas por gracias. aquí, por, por esta casa. Se explotó de gente con los protocolos que corresponden por, al corresponde. Vamos ¿Tenemos? a hacer la aclaración correspondiente porque si no... Este, bueno, Estamos pasando por una cosa que nos gusta mucho, que nos gustaría que, que suceda más seguido y ojalá que, que empiece a ser así, que es la visita no, de sí. una funcionaria de, eh, irresponsable de políticas que hacen muy directamente a la vida de medio como este, en el medio, ¿no? Esto de salir de la oficina, venirse a conocer de primera mano las realidades, los lugares, es algo que siempre quisimos que suceda y hace un tiempo ya dentro de lo que la pandemia permite también están haciendo. Bueno, nos tocó aquí a Radio Estación Sur recibir la visita de la compañera y los compañeros que la acompañan, así que bueno, bienvenida. Muchas gracias, estuvimos en Radiográfica, en Barricada, Radio Reconquista, lo que nos permite... La emergencia sanitaria, claro, salir, claro. no podemos ir a las provincias todavía, pero eh, en, eh, desde Nacom se prevé un 2021 una semana en cada provincia, eh, mínimo, uh -huh. para poder recorrer. ¿Cómo ha sido esa vez. recorrida? Bien, la verdad es que es que es, es interesante para nosotros este. Eh, dar la vuelta, ¿no? Porque uno, si no, mira expedientes y, y no entendés las realidades de lo que pasa. Eh, en ese sentido, con, con, la, con la subdirección estamos haciendo unas mesas de trabajo específicas para pueblos originarios, con INAI, la Defensoría del Público, y realmente muchas de ellas son eh, por Zoom, eh, y la vez pasada un chango de Jujú y da vuelta la el teléfono y dice, acá estamos arando la tierra, y estaba su papá y su mamá, cuatro mulas, y, Ahí y se va. le iba la conexión, o sea, hola. No tenía conexión para, para trabajar. Bueno, acá en, en, en los centros urbanos estamos un poco más, más liberados de eso, no pero hay lugares que la están pasando bravo, realmente. Sin duda. Qué desafío, ¿no? Digo, llegar a al ENACOM, pandemia, ¿no? Algo que nos tuvimos que adaptar todos, bueno, este estas dificultades las que describís, María, son reflejos justamente del escenario que nos toca en este, en este momento. ¿no? Sí, eh, eh, no, nos trazamos varios objetivos que lo, lo, los pudimos mantener a pesar de la emergencia sanitaria y tratamos de hacer un poquito más de lo posible siempre. no Por eso emprendimos esta ronda de visitas, claro. porque nos parecía una deuda del organismo eh, que creo que no ha salido nunca por los barrios. Cuatro años que estoy en la mañana informativa, <risa> una cuestión descriptiva, no autorreferencial, jamás vino un funcionario para ver el trabajo que realizamos entre compañeros digo, y, y las la radios. Así que aún así, con eh, pandemia, con eh, las eh, dificultades que este año nos ha traído, celebramos de una u otra manera la, la visita. Sí, eh, queremos ampliar, queremos este, ir por todos lados, pero bueno. Es, es importante nosotros hemos siempre bueno de acá lo, lo sabe la Ustedes y la audiencia, porque siempre que podemos lo decimos, trabajar fuertemente eh, sobre la idea de la política pública con protagonismo de los sujetos, ¿no? Esto de no, no simplemente ser destinatarios, sino el, el protagonismo de los sujetos involucrados en las políticas, en todos los planos, cuando hablamos con, de las organizaciones sociales, en relación a las políticas alimentarias, de vivienda, bueno, la comunicación, es lo mismo, en ese sentido... Está bueno contar que hubo a, a principio de año una convocatoria, una mesa de trabajo desde el ENACOM con los medios comunitarios por temas de fomento a, a, a medios como los nuestros, también por temas que se nombraban recién ligados a la conectividad. Y bueno, y tenemos mucha expectativa de que eso se retome y de que sea una, un, un signo de la política que se lleva adelante. El diálogo con, con las organizaciones y esto de Estado y organizaciones populares sentándose en conjunto a ver, bueno cómo hacemos esto de la mejor manera posible para que llegue a quienes tiene que llegar desde un lugar de, de retroalimentación y de, y de participación conjunta, así que bueno, también eh, con esa expectativa acompañando la visita. Sí, sí, la verdad que sería este, una porquería a todos si nosotros nos ponemos a elucubrar cosas que no tienen que ver con la realidad efectiva, ¿no? que son ustedes. Ustedes porque estoy acá u otros porque estamos allá. Uh -huh. este, y la verdad es que tratamos de tener este, conversaciones todo el tiempo, todo el tiempo, para, para ver qué podemos mejorar. De hecho, este año se sacó un reglamento nuevo, escuchando un poco las voces de, de los compañeros y compañeras que, que, que trabajan en la comunicación popular. Eh, y sí, ahora pronto tenemos una reunión más informal, ¿no? En radiográfica, en la sede, este para charlar cuestiones que tienen que ver con, con, con cosas más estructurales, como intentar eh, que el fondo de fomento sea un fondo fiduciario, eh, igual que es en el servicio universal, de modo tal que los gravámenes que ingresan queden ahí, tiki estancados, para que nosotros podamos... ...utilizarlos y no a fin de año se hace la cuenta de nuevo... ...y lo que faltó, lo que sobró se lo lleva el Tesoro... este ...que también está bien porque es un momento de emergencia... ...donde el Tesoro evidentemente necesita echar mano de, de muchos fondos... ¿no? ...pero bueno, estamos trabajando en eso... este ...y queremos queremos charlarlo con, con los medios... ...porque hay voces diferentes, hay proyectos diferentes... Uh -huh. eh, y, y, ...y me parece que si aunamos posiciones y trabajamos este bien este podemos lograr el objetivo que queremos. Sí, además mencionamos el a pesar de la pandemia todo el tiempo y en la pandemia la comunicación popular, los medios comunitarios, cooperativos ha tenido un rol fundamental en articulación con el Estado, digo, el seguimos educando. Seguimos educando. Eh, ha sido parte de una estrategia en eh, también un trabajo mancomunado para hacer llegar esto que decía Pablo, ¿no? Eh, no solo en conectividad, sino en eh, la escuela ni más ni menos, hasta que se pueda volver a las aulas. Complementado en tantos lados con producciones en las escuelas Total. y con otra cantidad de servicios. Esto para que lo hemos charlado otras veces, pero para que eh, quien escucha lo entienda bien. Cuando hablamos del fondo fiduciario, lo que pasa con el fondo desde el cual se, se fomentan, según la ley eh, 26.522, la mal llamada ley de medios, sí, decimos sí. siempre, de comunicación audiovisual, es que eh, los impuestos que pagamos todos los meses, desde eh, el principal operador de cable del país hasta Radio Estación Sur acá en La Plata, van a un fondo que se reparte para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de la Música, que va a un fondo que no lo toca a nadie. El Instituto del Teatro, lo mismo. El Servicio Universal, que eso viene por el lado de las telecomunicaciones, lo mismo. En el caso del de Fondo para Medios Comunitarios no está a resguardo de que no lo toque nadie. Entonces va a una especie de caja común donde la ley dice que se tiene que establecer un porcentaje, pero en la práctica, digo, antes de la pandemia también pasaba lo mismo, uh, sí. nunca logramos que se ejecute lo que la ley indica que se tiene que ejecutar. Entonces, no, no solamente eso, perdón Pablo que te corté, sino que eh, cuando vos eh, vas a pedir un presupuesto para el año siguiente, a vos te promedian lo que gastaste, eh, lo que gastaste, lo que invertiste, o lo que usaste, lo que, se ejecutó, claro. eh, lo que se ejecutó el año anterior o el año en curso, nosotros venimos de cuatro años de macrismo, no, no, igual cero. Entonces todo eso nos pesa, nos hace como un plomada para abajo claro. en, en el momento en que el dinero se da y dicen no, mm. pero si en 2016, 2017, 2018, 2019 gastaste nada, ahora te voy a dar nada, nada. más uno, este, a ver qué puedes hacer. Entonces bueno nada, por eso nosotros pedimos una cuota ahora para aumentar ese presupuesto para que se tome en cuenta este que estamos trabajando, no, porque eh, la, la subdirección eh, que, que, que tiene la, la responsabilidad de ejecutar esta parte de NACOM que tiene muchísimas partes eh, es simplemente un pasamano, o sea, el dinero no es, no es, no es del NACOM es de los medios comunitarios claro. y de pueblos originarios y de frontera, nosotros lo que hacemos es asegurar que esa plata pase claro. este, no, no nos sentamos arriba de la plata, eso lo dijimos del primer día eh, no, no no hay ningún tipo de, de resquemón en lo que se usa, para qué se usa. La ley lo dispone así y nosotros somos los encargados de hacerla cumplir. Uh -huh. Si sí, reciente enganchás, en la 91.7, estamos acompañado de María Zucarrat, que es eh, subdirectora de Pluralidad de Voces y titular del Fondo Concursable de Comunicación Audiovisual. Estamos hablando del FOMECA y del ENACOM. Eh, María, vamos a inflar un poquito el pecho ¿Cómo viste el estudio? ¿Cómo ves la radio? Me encantó, además Pablo nos, nos dijo que pongamos a, nosotros venimos de Capital y vamos a la altura de Villa Elisa, pusimos la 91.7 y veníamos escuchando que es algo que a mí en lo personal, ¿no? esto es personal no, no lo digo como, como responsable del área a mí me encanta escuchar de otros lugares y justo Barriletes con Entre Ríos y el tema de las clases, ¿no? Pero era muy minucioso el informe del periodista, el cronista, que si entraban, que si iban, que si sí. no, que nada. Había una discusión ahí sobre que los niños y niñas vuelvan o no vuelvan a la escuela y me encantó escuchar lo que les pasa entre ríos ahora, ¿no? En este, en este, aquí ahora y la verdad que eso es pluralidad absoluta. Y le decía a Pablo afuera que es una pena que nosotros desde nuestras casas no podamos pispear eh, qué pasa en Córdoba, en la radio claro. o en la tele, ¿no? Claro. Que un canal retransmita un noticiero, un informativo federal, más federal, ¿no? Claro. Porque no son muy federales nuestros informativos de los centros urbanos, <risa> hay que no, decir todo. Y, y no solamente no son federales los de los grandes grupos económicos, ¿no? Ahí tenemos que trabajar este, con, con todos los sectores de la comunicación y bueno, ahí el papel... Eh, de, de una red federal como de, la que, de la que somos orgullosamente parte eh, de, de traer las voces de todo lo, con todos los acentos con todas las, las estéticas y nos da también mucha alegría y mucho orgullo que la programación de cada radio esté cruzada por cosas que se elaboran en todas las demás radios sí In, incluso casos como por ejemplo el de Santiago Maldonado fue informado por un medio comunitario o sea en Capital no había forma de enterarse de lo que pasaba a, porque no hay conectividad, B, porque es una zona hiper alejada y simplemente lo, los chicos y las chicas que laburaban ahí en comunicación fueron los que pudieron pasar las cuestiones, ¿no? Entonces lo local es, explota cuando hay un caso así y ahí se ve la necesidad, ¿no? Sería lindo que la gente, que las personas pudieran este, pensar en saber qué pasa en otra provincia, o en otro mm. o en otro pueblo, o en otra localidad, comunidad, lo que sea. Me parece que tenemos que caminar hacia ahí. El informativo Farco es, es medio vicioso. Una vez que lo escuchaste una vez y decís, claro, es distinto a lo que uno ve permanentemente en, eh, en los medios empresariales tendenciosos, sin duda, y que desconocen eh, la ter territorialidad. Digo, esa es la, la ventaja de lo que describí. Sí, de si recién, no tenés María. esa radio del animalito este Que también es medio plural, pero tipo que tenés que tomar un antiácido para leer escuchar esa radio, o no, porque es dificilísima. Y no hay otra así que pueda sintonizar desde, desde Capital. Claro. ¿No? Y María, ¿con qué se encontraron cuando, cuando llegaron al Enacom? Digo, sin imaginar, ni hablar de la pandemia, porque es inimaginable, pero eh, ¿con qué se encontraron? ¿Qué desafíos se encontraron ahí desde lo comunicacional, desde el Enacom también? Eh, y, y ya arrancamos con esto que decías de bueno, se daba se daba cero eh, eh, se ha invertido cero por lo tanto ya arrancás con un pie no, eh, por detrás no. ¿no? te agrego uno para recordar de nuestra parte de la historia no solo cero, menos 20 porque hay, hay deudas deuda. sigue habiendo deudas recordarán oyentes y oyentas de Radio Estación Sur crónicas en directo de ocupaciones que hubo que hacer en el organismo de manifestaciones por deudas que todavía estamos de, estamos pidiendo que, que, que se reparen proyectos que quedaron a mitad de camino nuestro informativo regional por ejemplo claro. en el malejo, que se escucha cada hora durante toda la mañana eh, que tuvimos la capacidad de continuarlo sin el proyecto pero, pero que está ahí así que ahí un, del cero en realidad restale sí, un, un menos 20 ¿Cómo, ¿por dónde se empezó? ¿Qué, llegaron y dijeron bueno, ¿qué hacemos con todo esto? No, nosotros qué? llegamos con, con una idea que era ampliar la base de destinatarios porque nos parece que la herramienta no se conoce en todos los lugares, en, a lo ancho y a lo largo del país. Y eso más o menos lo conseguimos con la línea C de contenidos, donde aumentamos la base de destinatarios en 400%. La militamos, con teléfono, con mail, con lo que se pudo. Eh, eso por un lado. Eh, otro, otro eje nuestro, además de la ampliación de la base de destinatarios, es pagar las deudas, porque así como ninguna camada eh, salió a visitar las radios, ninguna camada se calentó por pagar las deudas. Yeah. Nosotros tenemos que pagar las deudas y estamos trabajando con jurídicos y con la dirección general de administración para eso. Eh, y después hay algo que por ahí es medio filosófico, para, para que no es una cuestión eh, muy determinante, pero si es estructural, nosotros heredamos... Algo que hizo modernización, que es el sistema de gestión administrativa. Entonces, cuando vos entras al GD, que se llama o OGDO, la Matrix es modernización. El, el sistema es genial, porque sacas el expediente de papel y haces el expediente electrónico, mm. pero el ADN que tiene es macrista, chicos y chicas. Es macrista, eso hay que modificarlo, porque estás encorsetado, o sea, modernización... Este es un gobierno nacional y popular, pero la Matrix, en ese plano, es macrista. Entrar al TAD, entrar a la página de la FIP, son todas creaciones de modernización. Y me parece que hay que ir trabajándolo de a poco eso y cambiarlo, porque realmente te ata de manos. ¿No? Eh, es muy difícil eh, la burocracia que, dejaron esta, esta, que dejó esta gente. Sí, de sumo también que tenemos herencia macrista a veces y eso lo vemos en, en algunos criterios para las rendiciones, en algunas eh, líneas que subsisten ahí dentro de las continuidades que uno sabe que, que inevitablemente van a existir en los organismos oficiales pero que son, que son bravas y hay que trabajarla y también, retomo lo decía María, la conectividad porque no solo es complejo el sistema, hay que acceder, hay que tener buena conectividad Hemos tenido casos de radios que con el, con el formato papel, mal que mal, bueno, había que hacer este, una cantidad de kilómetros hasta la delegación, pero llegaban y con el sistema del TAL se quedaron afuera por una cuestión de brecha digital, como sucede con otra cantidad de aspectos donde la conectividad te limita la vida. Y los trámites, bueno, también sucede. Entonces ahí hay hay para trabajar en, desde un lugar de inclusión, en, eh, en bueno, además de en lograr conectividad para todo el mundo, en eh, generar una alternativa para quien no pudo acceder al tal porque se le cae la conexión, okay. porque tiene una conexión precaria, que conocemos muchísimos casos de radios comunitarias en zonas rurales o en zonas urbanas que tienen el mismo problema igual. Así que por ahí hay otra línea de trabajo que... Que nos parece muy importante también. De Sumando factor. a la noticia de que ahora es esencial, digo, por, por, por ley. Además, tenemos esa herramienta para sí, trabajarlo, claro. Pero bueno, además de la declaración, hay que avanzar en la concreción de ese derecho. Sí, sí, me parece que se si viene un, un año, un fin de año, un cierre de año y un principio del año que viene, con muchas discusiones en el plano comunicacional, eh, estructural y, y de las otras también, ¿no? De las más filosóficas. Eh, cuando se reglamente el 690 me parece que algunas cosas van a tener que cambiar eh, pero bueno hay que, hay que esperar a que den su veredicto los que están trabajando en eso María queremos eh, agradecerte que hayas venido a la radio eh, Esto, bueno, Pablo imagino también puede decirlo, digo, estamos contentos y eh, contentes y, y bueno, para cuando, cuando quieran eh, ojalá que pronto con ¿Por qué no con una parrillita por medio o algo? Cuando para, se pueda. Cuando se pueda. Ya tener una cara visible es eh, algo que, que claro. significa un montón. Eh, y, y sin duda que Pablo está aquí presente, no es casualidad, a eso también se ve, así que te agradecemos mucho María no, y Pablo ustedes, también. A los micrófonos abiertos para. No, a ustedes, el equipo que tenemos es un equipazo, este es impresionante cómo laburan los y las chicas y los chicos y los chiques. Y y, que, y, y dejarles eh, este mensaje ¿no? Que, que, que a los que escuchan por la red de Farco digo a, a todos y todas que nosotros trabajamos cuerpo a cuerpo que, que nos pueden llamar que nos pueden escribir que estamos H24 laburando que sabemos las dificultades de la conectividad sabemos que hay gente que se traslada a centros urbanos para poder ir a un Zoom algo que es ridículo pero es así este, dejan su pueblo van a un lugar y se enganchan y salen por Zoom bueno, todo eso tiene que cambiar, este, y bueno, agradecerles a ustedes que me convidaron la posibilidad de estar acá es muy importante para nosotros. No Muchas te pudimos gracias. convidar mates, pero bueno. Te no. Convidamos no, no, no el te, te convidamos no, el, el, el aquí espacio ahora, eh, <ríe> muchísimo. Muchas Creo gracias. Que los protocolos, protocolos. Pablo, Pablo ¿alguna, alguna palabra final. Esto que decíamos al principio, eh, la posibilidad de charlar acá también es una pequeña muestra de lo que queremos lograr en cuanto a articulación, Estado, organizaciones sociales que lo pensamos en general y en la comunicación es más necesario que nunca digo, hay un aprendizaje también para hacer de eh, todo ese proceso de, de debate, de aprobación, de fiesta y luego de ejecución de la ley de comunicación audiovisual, y de lo que quedó a medio camino en la ejecución okay. también, más allá del vendaval, el tsunami que vino después con descuartizamiento la de la ley incluida. digo mm. Veamos también los aprendizajes necesarios en relación a la ejecución cuando estuvo en, en, en manos de un gobierno popular ejecutarlo para también corregir esas cosas. Y parte de eso tiene que ver con el protagonismo Compensar en tomar en serio el protagonismo de los medios populares en la disputa, no solo como espacio de democratización, sino como espacio eh, que, que pueden disputar poder, que pueden disputar sentido, que, que pueden ser más incidentes todavía de lo que son en, en sus comunidades, que por algo tienen 20, 30, 33 años, como tenemos en Farco, y siguen y atraviesan macrismos, pandemias, Todas periodos las crisis largos posibles. de integración, la, y sí. siguen en pie. Mientras otro tipo de Quedan apuestas atrás, a veces <risas> se desarman en los mismos dos minutos que se armaron, dejando tendales de gente en la calle. Digo, me parece que ahí hay también un aprendizaje que hacer, eh, que, que tenemos expectativa que desde el Estado se haga. Y bueno, y este tipo de intercambios y visitas vienen bien en ese sentido. En un rato continúa por raíces la, la compañía. Perfecto. Ah, bien, no, bien. Lo bueno, escucharemos no sé si es, entonces. Allí en San Carlos. Bueno. María Azucarrat. Pasaba aquí por el Jorge Alorza junto a Pablo Antonini. 36 minutos de las 11 de la mañana. Nos queda un poco más de codo a codo. Quédate prendido a la 91.7. Felipe, play.